puedo dar otra oportunidad a mi alumno de presentar el examen? ¿O cómo le puedo dar un poco de más tiempo en ese mismo examen? Bueno, pues me voy a ir al examen. El mío está en módulos. Me voy a ir al examen que es y en lugar de darle clic a editar, le voy a dar clic a moderar este examen. Aquí puedo agregarle una oportunidad a mi alumno si se fijan eh, este alumno solo tenía un intento de hacer el examen ya lo terminó probablemente se le acabó el internet o algo porque dice que terminó en tres minutos y este era un examen de 40 minutos y entonces lo que voy a hacer es que como aquí le aparece que cero intentos pues ya no les deja al alumno de prueba volver a hacer un examen lo que voy a hacer es darle clic al lapicito para otorgarle un intento más y entonces sí, tiene un intento restante en la plataforma y ya puede volver a entrar a hacer el examen. También podría ser que el alumno se le fue el internet en un examen, ya está próximo a terminar, por lo que lo único que me está pidiendo es cinco minutos más para terminar su examen. En este caso, bueno, es este alumno, está en el intento 1, cuando este intento se acabe, que podemos ver que va a pasar en seis minutos más o menos, es un conteo descendiente, ya no va a tener más intentos, entonces en vez de darle un intento nuevo lo que voy a hacer es darle clic al relojito y aquí dice en cuánto tiempo más quieres que acabe el examen, Des a partir de ahorita o le puedes poner de la hora de finalización actual cuánto tiempo más le vas a poner y se va a extender el plazo cinco minutos más.